Hola chicos y chicas, ¿Y ¿cómo están? Aquí estamos en el video canal y estamos jugando en la serie Veralan. Y bueno, yo no tengo más que decir, así que empecemos. Eh, ahorita mismo no sé dónde estoy exactamente. No he jugado este, mi, este mundo, pero sé que es de noche, así que hay que irnos de aquí. Yo tengo cama, ¿cómo no voy a tener cama? Porque hay calabaza, entonces hay una aldea. ¿Dónde es una aldea? Sé sí, es que me perdí, ya que... Bueno. De estar buscando cosas me perdí y ya nada. ¿Ve ahí una ¿no? por aquí o okay. qué? No sé si... Me acuerdo que había usado enteramente el pacífico. No mames. Esto es una cama rápido. Listo, ahora falta... Ah, y ahí, no, ya! ¡Acabará! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? я вам парлю, вот это. Que no tengo ni comida ¿Por qué? ¿Por qué es que fui tan peta En mi casa? Listo Nada Madera de gas Voy a poner esto A organizar un poco Mira, yeah, tengo madera para hacerme una cama voy a una cama okay entonces sé para qué estaba consiguiendo tanta Ok. uy uh, pensé que no iba a dejarme ya que pensé que me iba a... ¿por qué me estás poniendo todo el... esas cosas okay. el creeper es muy peligroso no creo que te no molestes. Sí. Bueno, es que la mañana yo no debería tratar la... No, creo que es que... A es que muy, muy bien. Ok. No, muy bien. okay no yo me bien. estaba perdido si está bien. A ver estaba... está bien. A ver Está aquí pero no me va a dejar en paz. está consiguiendo aquí. Qué sí, listo. Okay. No tengo balde No, no tengo balde ¿Cómo se que voy a dejar de aquí entonces? Iba por ahí y que iba a bajar. Listo, nos vamos. Ah, ya no me deberían atacar, de seguro. Yo tengo problemas con lo Hay un creeper por allá. Caballos son. Uy, hay unos zombies de esos allá que no se queman. Ok, voy a hacerme una mesa de encantamientos y bien a tengo que una aldea, porque esto es una aldea para coger libros y hacerme una estantería. Okay estos son, los, son mis los hoyos, no sé qué, para nada, no sé por qué. Ok, vamos acá. Este lugar se parece al lugar que al principio fui. Lugar cuando recién venía para acá en mi vida. Ok, vamos por acá. Hmm. Tengo 24 experiencias, tengo más que suficiente para encontrar todas mis armas. Necesito es un lugar libre donde solo pueda cocinar toda mi carne ahí llamas aquí eh. esperen ahora volvemos y va a ser una mesa ok, lo malo es que no tenía un libro así que no se puede hacer una una mesa de encantamiento me falta un libro okay, me... falta no falta nada para que se nos toda esta carne que porque siempre se pone así okay, eh, árboles por defecto rápidos Inteligentes, vamos a poner inteligentes A ver si se ponen normalitos Ok, esto es mejor que lo anterior Se ve horrible en los árboles Falta solo una carne Ok Chego mm. todo el día para poder tener eh. Eso Eso, mi carne Creo que ya se cocinó okay, no pasa nada. Entonces, Vamos no, necesito una cubeta, pero no tengo. No, creo que no tengo hierro. Tengo hierro pero.. que no está cocinado. Ay. Voy a estar una aldea por allá, seguro. Voy a tratar de un templo una aldea. Hay muchos mobs por aquí. Más ovejas Hay que encontrar una aldea O un templo o una aldea del desierto Vamos Oye que te estoy saliendo de desierto porque me puedo, si no, si me robo la comida, puedo morir. Yo creo que, creo, creo que hasta que salga voy a poder, me va, me va a alcanzar la comida, creo. Encontrar una aldea no, siento cierto, no creo que parezca una aldea y si Hay una aldea por aquí No puedo verlo bien porque tengo chungos Muy bajos, pero no es un Me va Creo que acá hay un poquito de madera Vamos con esta madera Listo, ahora vamos por allá Ok, quiero encontrar diamantes. Ok, calabazas. Si sí, calabazas estoy siendo el día. Puede estar allá, allá. En algún lugar. Vamos para acá arriba. Acá hay una montaña. Puede estar atravesando la montaña. Ok no, no, hay nada Vamos para allá okay. Normalmente estos videos que hago Duran 30 minutos Así que no sé si hubiese los durar hasta ahí Porque no me he puesto pausa para nada Y cuando encuentre algo bueno Algo que es interesante Voy a ponerlo porque no quiero hacer video tan largo Así que ahora venimos porque okay, he encontrado aquí los tengo que hay muchos mobs Y no sé qué hacer. No sé qué si dibujar. No sé qué dibujar en la máscara. No sé si... Mm. Okay, no sé si... Me voy a bajar y no, te okay, no sé si... No sé si... No sé si... No sé si... Que oigo al señor del chile de y el de allá, y allá por acá otro escuela y otra, una araña. Creo que no algo riscoso. Puedo morir y no tengo respawn. Así que, ah, oh, ok. A ver si me deja dormir. No, no me deja dormir. Hay que esperar. que volvimos con la otra parte minutos, el que en el video ¿Sí? No sé si bajar. No, vamos a dormir como el muchélago. Despierta este muchélago. Aquí yo creo que nos vamos nomás. Esto es lo que queríamos. No encontré una cueva. No. un así que nos vamos uno sí, <risa> tengo exactamente que que el mismo bloque que mi experiencia. No me que que nada. Tengo. No las Cosas, voy a tener unas cosas. A ver, la arena no me sirve, esto tampoco. No eh, eso sí me sirve un poco. Ok, ¿Qué no? es que esto sí me sirve. Este no me sirve. Este acá, no más día, si sí me sirve todavía. Que okay. estamos en una isla, creo. Okay. Vamos para ver si estamos en una isla de verdad. No sabéis. Eh, eh, eh. Creo que hay algo. Corre, corre, corre. ¿Ningún siguiendo? ¿Ya no? No como no. Me meto en el agua para poder. de allá no, para ya. Uh -huh. oh, esto que... Irme eh, de mi casa cuando me Bueno, todo bien eh. esto sí es una isla un poco más grande todo debe necesito tener aldeanos para poder tener flechas y también para tener los libros pero no hay aldeanos tampoco hay aldea nada ya nada no. Hay que la vas a otra oportunidad. Y por allá. Ah, no, en serio. Entonces vamos por allá. Así que la vas a poder ver al día. Sí. No fraten. todo y un par esto hicimos es un nuevo escudo No, no, quiero ¿qué no, quiero quiero que voy voy que hacer algo. Esto. Esperar a que se cocine. Acá hay okay, acá voy a conseguir comida Es que me da para un desierto, así que es algo peligroso no Nacho lo mata solo con un gol ¿Cómo hicimos es esto? ¿Cómo tomamos este escudo? No, no espada. necesito listo ya no, no, no sé nada de mi armadura así que estoy bien con mi armadura ok, ah. nada, listo Esto. Creo que la lana lo usaré para el... en... Uy, mira. Había llegado que un abogado. Yo de arriba. Esto sacar es un poco de cosas. Tengo muchas cosas. Que... Ok, acá está la otra parte. Está ganando mucho este video hice la tercera y ya van vale 30 minutos y lo corto ahorita mismo. Que voy a cortar para ver si puedo encontrar algo bueno. Mira y nada más la que me entrego. Una aldea pero de la sabana en el desierto. Ok, eso es normal. No creo que eso sea normal. Pero lo que vale aquí son los aldeanos, así que... Nada. Esto me sirve. Ok, aquí hay más casitas a no ver sé si viene una no sé donde estén los libros vamos a dormirnos para que no vengan los zombies se establece el punto, no hay alienos, o sea, que aquí los aldeanos. los aldeanos creo que se puede traer ¿Puede? papel por esto y después mapa en blanco no, no puedo ¿tú ¿qué okay. más? Hay más aliados Es que en esta casa hay libros. Oh, este es cartógrafo. Ok. Papel, mira. Aquí hay papel justamente. En esto deja algo. que okay, dejo esto. Vamos a ver a ver, si Está acá. Está durmiendo creo. 24 no ya no. No vamos a dormir. Okay. Y esta hacer. Ok Creo que me llevaré las camas para el. Eh. Nah. No tengo espacio, pero por qué tengo problemas de inventario? Hay más cosas por allá A ver, vamos a ver ¿Quién de ustedes dos, Son desea ah, esto? Ay, no hay ninguna Ay, ya ah. ¡Oh! No mames 10 esmeraldas A ver, cuartísimo cortísimo carbón No sé carbón Tengo 50 de carbón No hay problema No, nah, ya se me acabó ¿Cómo? ¿Qué haces aquí, qué? un de no te muevas. Otra agua cursor, otra agua cursor. Que iba a ser. no más no agua no cursor. carbón, carbón, carbón, carbón. No se me pierde el alien Son. ¿Cuánto carbón hay que poner? 10 creo Mucho carbón Listo más carbón necesito todavía Bueno. Vamos, vamos, vamos Es que le pasó el... el... No, es por él Qué bonito. No, tengo otra vez. Carbón. Pero porque cuando quiero el carbón no cae? Creo que yo voy a yo voy a a Mira cuando entre carbón voy a mostrarles Bueno chicos acá estamos y bueno El, el, el aldeano ahora me está pidiendo otro Otra clase de forma de negociar Ahora con hierro No tengo hierro también Y bueno ya puedo tener esta Filo 2 ahora cuánto un vídeo 3 que más y ahora de filo 2 no hay diamante vídeo 14 ahora de carbón tengo de aumentar que aumentarle nivel no tengo suficiente carbón No hay ni siquiera una librería. está son no revisión Listo. Esta cosa, acá, tengo que está acá acá acá revisión. Y también tiene Entonces por allá arriba no las revisé, tampoco A ver si sí tienen una librería A ver Nada Y miren, no entiendo por qué Estos aviones están aquí así Este acabando de acá es No sé qué Qué tal así. ¿Quién sí nos metió ahí? Porque los aviones no creo que se metan solos. Oh, Esto y vamos a sacar... Ok, sigue pidiendo la misma cantidad, pero no tenemos suficientes materiales para poder cambiar. Mira, yo tengo una hierro ahora. Uh. Ok, imagínate tengo un, una espada encantada Que pila dos todavía Bien, nada no. okay. Creo que es hora de abandonar esta aldea No tiene nada que me interese no, si sirvió solo saliendo, pero el resto Nada Ok Este me es dio, pero de, de las normales No estos Ok, no encuentro nada Ok bien cuando encuentre algo volvemos Ok chicos no encontramos nada pero lo voy a encontrar carbón así que podemos algo con nuestro llena Ya volví no sé cómo lo encontré otra vez, pero lo encontré. Este eh, ah. era nuestro liano, creo. Ven a decir el cartógrafo. Por bueno, ahí estaba nuestro liano. Ay, bien. Eh. ¿Cómo es nuestro liano? Bien. ¿Cómo está nuestro Aprendí, no me falta una otra vez. Hay que gastar la otra parte y. Este no me cobra mucho. Lo que necesitaba era. Necesito esos pedernales. ¿Para dónde encuentro personales No a por por si no lo No se graba De no quiero que los aliados se mueran así que... Pero no sé si me voy a buscar con lo de arriba. No. Sí. Ahí está mi lano, creo. Ese es ahí, creo que mi lano. Miren se meten solos No se me olvida, no Creo que es el de allá, ¿no? Venga, no, ya arriba. aburrío Voy a, a ver, aquí Sí, es este. Ok, ¿dónde está el carbón? Aquí está. De esmeraldas. Me había demasiado. la creo hago. Cartógrafo, pero... ¿Dónde Esa carne ya no la tengo yo. Yo voy a tener un... De qué pedo ni tiempo para mí. Oye señor. Bueno te quedas ahí. Vamos acá. Aquí. Oh, miren, aquí está. Por acá. Hay un alieno de los de allá abajo que están encerrados. Yo ellos no son clave. Vamos a ver dónde están esos aliados. ¿Dónde estaban? Ahora, ¿dónde están, carajo? Ya están... Acá, acá, acá, acá. se va a hacer el Pon. Ya la en el trabajo el que lancé la <risa> <risa> ah, carne son este, ah, ah, creo que hasta aquí lo llevaré porque bueno, es un poco pero el video se va a muy largo así que bueno chicos espero que les haya gustado el video eh, vamos a ver la otra parte de la parte 3 porque esto de aquí ya se terminó así que bueno adiós chicos hasta la próxima Goodbye.